Cantamos Todos los días Creamos Las sinfonías Montamos Monotonía No hacemos playback Hacemos rap con sinfonía Cantamos todos los días Creamos Las sinfonías Montamos Monotonía No hacemos playback Hacemos rap con sinfonía No hay nada más este Que ver morir a una cultura Que después de tantos años Persiste con la escritura Por culpa de falsos profetas Que no saben qué hacer Si coger el rap por moda O tatuárselo en la piel No me creo el más under Tampoco el mejor En esto simplemente Tampoco visto de ancho como ahora lo hace el resto Simplemente lo que canto es pa' quemarme el coco en esto He vuelto a renacer como en el ave entre Las cenizas de mil letras en mi canto Desgarró mi garganta que estallando Los pinceles desatando mi rabia En las hojas desgastando los rincones Me dieron la dosis necesaria para no ser dócil me dieron la cura para no confiar en ningún hijo de puta He cambiado tal vez para bien, tal vez para mal Solo sé que con esto tal vez puedo triunfar Es el todo por el todo, cogiendo el toro por sus cuernos Dejando de lado, al contrario del infec Es hora de mostrar al ser que se esconde, que entre entrañas Rima hasta final, mi mente domina, domina la vida No se domina, mina, cantamos, rapeamos, así interpretamos La rima que está con nosotros, quemamos, quemamos vamos, poniendo prendo el arte, arte sin guerra, que te levante, levante la mano Aquellos raperos que pierden acá el hip hop de guerreros Cómo suena, es la melodía, Crew, porque no habíamos abandonado, andábamos de barranda, andábamos evolucionando, y empiecen en chica, con el IPEC, pero nunca luego se hace el Cantamos, todos los días, creamos, las ¿no? sinfonías, montamos, montamos,